Me dijo que dominara la tierra y más Y ahora nos quiere condenar Me voy a revelar Si, sí, soy su creación El padre de la humanidad pero también soy el pecado original Mujishiva es mi turno, no hagas que te lo repita Ay, qué diversión, Hermed, música divina Soy el dios padre del cosmos puedes llamarme Zeus, Zeus, Zeus, yo soy Zeus Junto a las demás creaciones la pasaba bien En el infinito jardín del Edén Pero si culpan a Eva falsamente me pondré de bien Un mundo de dioses los humanos suelen perder Es por eso que interrumpí en aquel juicio Me traje un cesto de manzanas, esas que me habían prohibido Debido por hacer llorar a mi amada no merece seguir vivo. Y si te decir, neva yo también miré contigo. Siempre, claro, que hizo es porque estaba aburrido. Es incomparable el mundo humano con, con el, el Olimpo. Olimpo. El anterior combate de dos guerreros fue divertido. divertido. Así que decidí bajar para enfrentarme fue contigo. Si piensas seguirme el ritmo, piensa en la titanomaquia a donde me consagré como el más poderoso un Dios. Un luchador y un padre con poca labia. Pero gracias a él, tengo el tiempo a mi, mi control, niño. Terminaré antes de que te enteres ¿Ah? ¿Ya está aquí? Mira, el Pegaso viene Parejemos nuestras almas No digas, será mi arma ¡Oh, oh, oh! ¡Esta emoción me puede! ganas de escuchar Cómo crujen tus huesos Mi arma, no, mi no, cuerpo me... Suerte en salir ileso Apoyo un otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, ¡Mira! Si esto es de tu talla ¡Hacha divina! Casi por poco me das con eso. Mi técnica, tu técnica, suerte en salir ileso. Toma puños meteóricos y otro y otro y otro. Mira, a diferencia de tu hacha divina, la mía hacia ti. Veo que estás sorprendido, ningún ataque me alcanza. Eso pasa por crearme a su imagen y semejanza. No pierdas la esperanza, soy solo un humano, no solo que con los ojos del Señor Dios me dio su mejor arma. Estoy tan contento, a punto de explotar. Mm. Voy seguirle el ritmo a esto Estoy buen rival Adán, pero ahora voy a atacar Por el poder de mi padre un... Tiempo. Me gusta tu habilidad y con ella acabé contigo No veo el odio en tus ojos, ¿por qué estás luchando? Necesito una razón para proteger a mis hijos Eres fuerte chico, nunca subestimes a un anciano Te veo asombrado, tienes miedo, te entiendo el diamante en bruto, forma final, dar estás, estás muerto. muerto Tu instinto te avisa y el mundo siente el terror Intenta seguirme el ritmo, no. la verdadera derecha de Dios y esta es la derecha pues de Adán, mi otro brazo No me logras tocar, no voy a darte ni un descanso no cuando no seguirás, seguirás de pie aguantando, aguantando. Mis puñetazos. puñetazos. Esto es malo. Me estoy sobresforzando. Te llevo a la defensiva. Perfecto, díselo a mi puño. Dejala sola a tu familia. Este suceso me abre paso entre los cientos de ataques. Solo debo acertar, Y finalmente seré la gota que derramé en tu vaso. No soy capaz de usar mis ojos ahora. ¿Qué es esto? Hay un bebé que llora. Tranquilo, no pasa nada. Te protegeré. Oh. Te encontré yeah. Te ganaré sea como sea Se acabó Estaba muerto y seguía golpeando El muchacho es increíble Peleaba contra un dios Y decidió que lo mejor era no morir arrodillado